Hola chicos, en esta segunda parte vamos a ver los cambios de estado. Es decir, ¿qué le ocurre al agua cuando subimos la temperatura o cuando bajamos la temperatura? Aquí tenemos tres elementos. Agua en estado sólido, agua en estado líquido y agua en estado gaseoso. Es decir, vapor de agua. Cuando el hielo pasa a estado líquido a eso le llamaremos fusión. Cuando el agua en estado líquido se evapora, eso lo llamaremos evaporación. Cuando el vapor de agua pasa a estado líquido, a eso lo llamaremos condensación. Y cuando el agua pasa de estado líquido a sólido, eso lo llamaremos solidificación. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que con este vídeo te haya quedado claro y te lo hayas aprendido muy bien.